La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre. Se asocia además a un déficit en la producción o en la acción de la insulina. Esta enfermedad metabólica crónica está altamente asociada y se ha demostrado con el respaldo de estudios científicos la relación que tiene bidireccional con la enfermedad periodontal. Por eso, en el Día Mundial de la Diabetes queremos hacer énfasis en la importancia que tiene tanto la detección precoz de la diabetes como de la enfermedad periodontal, dado que la presencia de la una puede fomentar la presencia de la otra y de ahí que la detección precoz sea clave a la hora de evitar posibles complicaciones derivadas tanto de la diabetes como de la enfermedad periodontal. La salud de nuestras encías tiene una relación bidireccional con la diabetes. ¿Qué significa esto? Pues que pacientes que ya están diagnosticados como diabéticos deben de tener un control muy exhaustivo de sus índices de placa y sus niveles de bacteria. ¿Por qué? Porque eso va a influir muchísimo en su índice de glucemia. Por otro lado, los pacientes que no están diagnosticados, eh, la prevención es la clave. Por lo que desde Un Bilbao aconsejamos acudir a sus revisiones y mantenimientos periodontales para conseguir así controlar la enfermedad periodontal y así y a la vez conseguir una prevención del desarrollo de la diabetes.